¡Voy Mi padre le dice a su hija que no se me acerque, que yo soy un loco, que no vale más. Si algún día tú te casas conmigo, daré deshichada que un hombre tan pobre a que te va a dar. Uh, hey. El padre le dice a su hija que no se me acerque, que yo soy un loco que no vale nada Si algún día tú te casas conmigo te haré desdichada dichada un hombre tan pobre ni que te va a dar Y ya mi eternidad esa me da, que en mí me tocó este destino Para rico y pobre no vale nada, esa es la realidad que vivimos Para rico y pobre no vale nada, esa es la realidad que vivimos Pero no, no, no, yo no me río porque para mi Dios valemos igual y sí, señor Pero no, no, no Yo no complijo porque para mi Dios Valemos igual Jesús Satanás y yo conmigo Jesús no miremos ¿Qué? al mismo lugar Porque Dios siempre viene en un lugar que bonito tiene. ya lo canté y lo Pero no, no, no Yo no complijo porque para mi Dios Valemos igual Y Go. Uh. Pero sí a diferente el viejo porque ella es sencilla, por eso ya sabe a lo que es, es el amor. amor. Y no le importa lo material, el noble y sincera, y a los este, lo lo de corazón. corazón. ¿Qué tiene esa medalla señor? Que nunca he leído la Biblia, con no tiene perdón, se pierde la la vida, con no tiene perdón, se pierde la la vida, pero sí, sí, sí, me da dolor, a ver tanta maldad que hay en esta vida. Pero sí, sí, sí, me da dolor, a ver tanta maldad que hay en esta vida y poner el dinero, sé este, que amor, le gana la felicidad sí, sí, sí, sí, sí, y poner el dinero antes que el amor que le da la felicidad a su hija Pero sí, sí, sí, de dolor verdad, la verdad de que hay en esta vida y... Yes.